espacio como este que es súper corporativo, muy político, es muy importante traer nuestra identidad y lo que realmente fundamenta nuestra lucha porque es lo que da, da a nosotros la energía eh, eh, nos da la fuerza para seguir luchando porque todos los que están aquí son, eh, están en primera línea en, en sus luchas por defender a la Amazonía y por defender sus territorios indígenas eh, y entonces el, la guayusa la, la es parte de eso y lo segundo la segunda medicina que tenemos aquí es tabaco eh, es un tabaco tradicional que nosotros hacemos en las comunidades y que inhalamos por, por la nariz es algo muy energizante es muy bueno para la, la salud lo utilizamos cuando estamos con con, con todos cuando estamos con eh, con gripe etcétera pero también es algo que nos protege espiritualmente y energéticamente cuando estamos en estos espacios eh, y que de nuevo es un, un es fundamental en, en la lucha de nuestros pueblos así que acá Gloria va a tener el tabaco para los que quieren probar y, y Jessica eh, ya brindó un poquito de, de la guayusa eh, creo que creo que yeah. Yeah. Yeah. so glorias Gloria is gonna explain some about the tobacco um, and how it's made, and uh, let's hear what Gloria has to has to share about about uh, tobacco. Uh, La curiosa es que la la que So, Gloria telling us. She's saying, when I was a child, my elders. I remember my elders, um, I remember my elders uh, giving us tobacco. But we used to drink the tobacco and it was given out to every single one in the community even the children because this, they told us that this is the way for us to give you your dreams and this is how you protect your dreams also um, so she learned from a very early age to how to use tobacco as part of her medicine ya chiva ya tanyaño yo yo kan yo kan ch manda con angga que con mucho Malta Wagona viña uconas mas que pago nata sopi sopirsele ungo na chico con ang singga macho rarisha me vexa paigona pago na mas que chima nalgiras que con nata mailanga vanisha chiraigo me con angga nyo so tono mama chico que mana alicauza Um, y en español lo que dijo antes eh, dijo que yo desde pequeña he aprendido a, a, a, a utilizar el, la medicina del, del tabaco que el, sus mayores desde cuando eran niños eh, les daban de tomar el tabaco y dijeron esto es la manera de proteger tus sueños y mantenerte fuerte. The, the second thing that she said she says now the youth are also following in our footsteps and we are teaching this to our youth and they are learning how to use tobacco um, because the world has become a corrupted place and that, therefore we the, this medicine is really really important for our for our communities um, y luego nos contó que, que también los jóvenes ahorita siguen en, en los pasos de, de ellos, de los mayores, eh, y están utilizando eh, el, esta medicina, el tabaco, eh, de una manera muy activa. Y, y dice que el, el mundo también eh, se ha hecho un lugar corrupto en donde se necesita esta medicina y se necesita que los jóvenes indígenas mantengan eh, estas tradiciones y, y esto y esta medicina en, en, en la cultura. Um, so I think we're gonna just start off with uh, presenting the youth here. Voy a empezar a presentar los jóvenes que están aquí sentados a mi lado y los líderes. Eh, pero también voy a darles esp el espacio para que ustedes se introduzcan a sí mismos. Eh, tenemos a Majo eh, Andrade. Eh, del pueblo Serena en Ecuador eh, un pueblo que ha luchado contra, contra la minería para defender a sus eh, territorios tenemos a Andrea de Guatemala Andrea tenemos que te, tienes que luego contarnos un poco de la lucha que ustedes llevan en Guatemala eh, Alexis Grefa y Darling que vienen de Santa Clara en Ecuador eh, igual un territorio que ha sido afectado por el extractivismo pero no por eh, la industria fósil sino por la industria de eh, energía verde que creo que es una una conversación muy muy importante aquí en la COP hablar de cómo los pueblos van a ser impactados por esta transición energética que va a haber eh, So I was just wanted to introduce very briefly the panelists and um, I'll let them introduce themselves later but we have Ma Andrada who comes from the Serena community in Ecuador and they have been uh, fighting against mining uh, and illegal mining which is extremely dangerous in Ecuador right now um, against um, they're they're looking for gold there and and uh majo's community and Maho and her family have been leading the fight against the these mining companies andrea from guatemala we will hear more about her story um as as we go um and alexis Lefa, he comes from the piatua river and as well as this darling um of the santa clara community um and i think uh, a really important uh, something really important that they are bringing to this conversation is that their territory is not being impacted by the fossil fuel industry but it's being impacted by the green energy industry and uh, and in the name of the green, in the name of green energy transition now, their territories are being exploited and that's a really important conversation that we need to be having, how indigenous communities are going to be impacted, again, of extractivism um, uh, in in this green transition. So I'll hand it over to Majo so she can introduce herself. And thank you so much uh, to To echo side, um, also for and, and the youth also for creating this space for us. It took a long yeah. Hello everyone. My name is Andrade yes. Cerda. I'm from the Quechua community of Serena. Um, I'm part of the first indigenous guard led by women. Um, we are called Yuturi warmi and in Quechua means fallen and uh, women. Because um, we identify with this, this ant. Because if, if, that, if nobody attacks this ant, we are not going to attack. And the government gave concessions in my river, in my body, in my territory. And now I'm fighting. I identify with this ant because I need to fight when someone is attacking me. I have to attack back. But how I attack just with my, with my cultural knowledge, with the power of my ancestors. So that's why I'm here, just to speak up. And because other girls from my community doesn't have the opportunity to, to be here, I'm the only one speaking English. And that's sad because I have to learn a new language to be heard. Hola con todos, me llamo Majo Andrade Cerda, soy de la comunidad Quichua de Serena. Pertenezco a la primera guardia indígena liderada por mujeres en la Amazonía ecuatoriana. Eh, nos identificamos como Yuturi Warmi porque nosotras somos mujeres que atacamos, con, eh, que somos como la hormiga conga y solo atacamos cuando alguien nos ataca. Y que no hubiéramos hecho nada de este proceso si el gobierno no hubiera dado concesiones mineras en nuestro territorio, en nuestros ríos, en nuestros cuerpos. Y estoy aquí porque soy la única mujer en mi comunidad que habla inglés. Y es triste tener que aprender una nueva lengua para que alguien me escuche. Gracias. Andrea Guatemala. Hello everyone, my name is Andrea Iche. I'm an indigenous woman from the Maya Quiche land in Totonicapan in Guatemala. I'm also here as Majo says, because as indigenous peoples we have always had to learn the colonial languages. In our countries and our territories we first learned to speak in Spanish. And then now we speak it in English because it's a way of self-defense and it's a way to come to these spaces and be able to create conversations with people that are in solidarity, but also with the peoples that are planning to displace our lands and our territories with their eco-faces solutions. Uh, we are defending our rivers, we are defending our forests from the depredation of the fake, fake solutions to the climate crisis. In our territories, the colonialism is now painted in green. Now, in the name of healthy ways of living, we are being displaced, our ancestral forests are being destroyed for the monocultic plantations of avocado or another types of plants that are feeding greenly other peoples in other parts of the world but are displacing and destroying our communities and our territories. We are being robbed of our rivers because now the hydroelectric dams are creating green and renewable energies for a lot of people, but in the cost of our livings and our livelihoods. I am also here because we are fighting to not be displaced and also that our identities are not erased from us. Because now being civilized, is being always in the use of a car and always in the use of a lot of dispositives that are destroying our own house. So this is a very big problem also. All this disingenization of the societies is also allowing the extinction of the ancestral knowledge that has the been the knowledge that has been preservating the life on Earth. So I am here also because it is important that in these spaces as the GOF, We can talk about that the legitimate solutions to the climate crisis is the respect for the ancestral knowledge of the indigenous peoples. The solution to the climate crisis is to stop the ecocide and the genocide that had been perpetuated in our territories for more than 500 years. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Andrea Ichu Hernández, soy una mujer maya quiche de Totonicapán, Guatemala. Soy una defensora del bosque, soy parte de la red Futuros Indígenas, una articulación en donde nos reunimos muchos jóvenes, muchas juventudes indígenas diversas, de diversas partes de México y Centroamérica. Estoy aquí, al igual que Majo, porque a los pueblos indígenas nos ha tocado aprender las lenguas coloniales y los espacios institucionales de los estados para poder hablar de la urgente necesidad de que no se borren nuestros pueblos, nuestros territorios y se respeten nuestras existencias. Los pueblos indígenas defendemos el 80% de la biodiversidad restante del planeta. ¿Qué significa eso? Que por más de 500 años han habido formas de habitar este mundo que existen sin destruir su propia casa. Y eso es lo que venimos a exigir en estos espacios de la COP, el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el respeto a nuestros derechos sobre nuestros territorios, que son los que nos van a garantizar la posibilidad de la continuidad de todos estos ecosistemas vivos y el respeto también de nuestros, tradici de nuestros conocimientos tradicionales. Y agradezco muchísimo este espacio a nuestros hermanos de los diversos territorios indígenas de Ecuador, de las juventudes climáticas organizadas en la COP de las organizaciones de la sociedad civil que están conscientes de que es urgente frenar el ecocidio y el genocidio que está afectando a los pueblos indígenas en yala y el mundo. Hola con todos, eh, mi nombre es Alexis greza vengo del pueblo Quicho de Santa Clara en la Amazonía Ecuatoriana. Eh, soy un joven que está aprendiendo sobre estas nuevas temáticas, e intentando aprender también, como decían mis compañeras, un nuevo idioma que no es el mío para poder estar en estos espacios. Pero ahora Emilia eh, también nos va a ayudar un poco a traducir. Hola, my name is Alexis Creffa. I come from the um, the Quichua nationality of Canton, Santa Clara in the Ecuadorian Amazon. Um, I'm here because I'm learning some of these new themes that are coming up. Um, and just like my my friend here, I'm also having to learn a new language so that I can be heard. And so the translator will help me a bit um, with translating. I think it's important that as indigenous peoples in these spaces, we have our own voices because we've always been oppressed y siempre han estado decidiendo por nosotros. Siempre están pensando en qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir. Ahora nosotros tenemos nuestras propias voces y por eso estamos aquí presentes. Uh, I'm here because I think it's important for young indigenous people to have our own voices because we've always been oppressed. Um, but now we're here and we, we have these more spaces to be able to share with you. Por eso, ahora creo que vamos a denunciar, no solamente a los espacios que tenemos que estar como luchando en el territorio, para poder cambiar el mundo o cambiar las cosas que están sucediendo, tenemos que ir empezando a empoderarnos de esos espacios. La COP tiene que empezar a escucharnos, a nosotros directamente como pueblos indígenas, porque nosotros somos los afectados y muchas de las veces son personas extrañas al territorio las que hablan por nosotros y nosotros no vamos a permitir que eso nunca más suceda. So, we're here to denounce not only what is happening in the territories, but also what is happening here at COP. Because there are no spaces for us to speak. And often it's the people who are foreign to our territories who are speaking for us. It's not ourselves who have our own voices and spaces to speak. Creo que va a ser un espacio super bueno para poder conocer a nuevas personas, nuevos procesos. Pero los procesos son similares. En cada uno de los espacios, si vamos a escuchar las historias. Todos sufrimos lo mismo, la falta de consulta en nuestros territorios, la falta de que no nos vienen a preguntar qué queremos hacer para nuestros territorios, y también vienen a destruir nuestra casa sin ni siquiera preguntarnos algo a nosotros. Um, I think these spaces are good to be able to get to know the realities of other people, but what we're hearing is the same story over and over again. We're hearing that people are coming into our homes, they're taking our resources, they're destroying our livelihoods and our culture. Uh... Así que ahora vamos a compartir un poco de nuestro testimonio también desde Piatua, cómo los jóvenes hemos tenido que empoderarnos y dejar nuestra vida social, nuestra vida normal con la comunidad, con la naturaleza, para poder estar en estos espacios, tener que aprender estas cosas, cosas que no son nuestras, pero nos toca, porque es la única forma de defender nuestro territorio. Muchas gracias. how we have had to leave our usual ways of life had to leave the nature and to come to these spaces and to learn new things in order to protect our our home thank you very much hola a todos mi nombre es Darlene caniras y vengo del pueblo quichua de santa clara en la Amazonía ecuatoriana nosotros somos parte del colectivo de piatua resiste que nació de la lucha contra una hidroeléctrica que llegó hace unos seis años a nuestro cantón. Estamos aquí actualmente para traer un mensaje de las personas que no pueden llegar a, esto, a estos espacios. Estamos aquí para traer la voz de Sonia, de la comunidad Sachawarmi, la voz de Clemente, la voz de Aurelio, quienes viven a orillas del río Pastaza, pero no tienen voz aquí. Estamos aquí por Piatúa, por la voz de Piatúa. Bueno, eh, mi, mi papel en este, en este espacio fundamentalmente es eh, formar una comisión con los compañeros de, de Piatúa Resiste, Alexis, mi esposa también, Jessica, que está, que está repartiendo Guayusa. Eh, somos un grupo pequeño que venimos desde Ecuador autogestionando nuestro viaje y hemos logrado introducirnos hasta este lugar. También agradezco a los amigos que nos han ayudado para poder estar aquí, para poder llegar a ustedes y conectar con nuestras historias. Muchas gracias. Hello, my name is Darling Caneras. I also come from the de peoples of Santa Clara. Uh, we're here today bringing the voices of people who are not here, people like Sonia, people like Aurelio. People like Clemente, we're here to share their voices as well. <laughs> Sorry, I got Sorry, I got a little bit distracted over here. I'm um, a little distracted. I think that all of what you said is super important that listening de nuevo y de nuevo de nuevo eh, pero también han habido muchas dificultades para que ustedes puedan llegar acá a estos espacios e eh, incluso cuando llegan acá también hay dificultades a veces es por falta de comunicación a veces es porque hay mucha exclusión también eh, y por el, el falta de, de, de acceso eh, se les, y han tenido muchos, muchos desafíos en, en ese sentido entonces cuál ha sido la experiencia de ustedes en justo en el tema de inclusión y, y, y aquí en la COP en las conversaciones climáticas pero no solamente en las conversaciones para estar en paneles, etcétera eh, pero sino también ya directamente como cómo, cómo pueblos indígenas cómo podemos incidir porque muchas veces lo que ustedes dicen es que nos piden que hablemos su idioma el inglés pero también piden que hablemos del otro idioma, que es el idioma de las políticas, del idioma de los de la burocracia, que es algo lejano para nosotros, es algo ajeno para nosotros, y nosotros tenemos otras maneras de gobernanza, nosotros tenemos otras maneras de pensar, otras maneras de, de crear política, eh, que aquí muchas veces se, incluso se dice como que bueno, es que ese conocimiento no es válido, se invalida ese, ese conocimiento. The, they were, um, they were, they were, um talking about how difficult it's been to get here. They've gotten here, uh, you know, they've managed to organize to be able to get here on their own. Um, and then once they're here, there are also a lot of issues. They, it's not it's not just getting here, because when you get here, you, it's also hard to have actually meaningful participation. And going further than just sitting on panels and speaking, is there a way uh, For us to directly participate in, in climate politics and in the negotiations and the, and the you know high-level uh, conversations that are happening here, because many times they ask us, as they said, to speak their language. They need us to speak English but they also want us to speak their language of bureaucracy and, and, and this corporate language and this political language, that we, it's, it's very, um, we're not familiar with that because we have different ways of doing politics, we have different ways of, of governing, uh, and because the fundamental part is that our relationship to nature is different. So these conversations, uh, we need them to, uh, adapt to the ways uh, indigenous people do it and how we need. It. So my, my question, mi pregunta, um, is how, how has your experience been in the sense of inclusion But not just inclusion of sitting on panels, but actual inclusion where your voice—not is just listened to, but it matters because you you are you have the right to decide. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en el tema de de la de la participación y no solamente la participación de estar en paneles y hablar, pero la participación directa? Quizás podemos tener. Okay, um, I think it's very important to uh, try to figure it out what's going on at COP. This year it's focused on loss and damage, but they are actually speaking just in loss and damage what it means to them, not for us as indigenous peoples. Because they are not understanding that they are dividing nature and human beings. They want just to protect nature. And it's, it's, it's good, it's a good thing to do. But what about us? Um, I was hearing a lot that uh, we are going to do more conservation uh, places around the world. But what about if they kick us from that land? It's our land, it's our ancestral land. They cannot do that. And also how we, as indigenous peoples, have to take care of the environment if we, are, if we are not having food. We don't have our land to go and hunt our rivers, we don't have them because they are polluting them. And we cannot fish, so we are worried about a lot of things, and we cannot manage to um, to handle the same uh, the same language that uh, leaders and negotiators are doing. I think that it's a very uh, specific part of the conversations that we should start talking about. Climate justice means also social justice and Russian justice. Without those basic rights covered, we cannot talk about um, also conservation and um, a climate solution. So I think it's really important that governments start to change their policies about how they treat indigenous peoples, how they treat um, social social justice in the in, in countries but also i think it's a change of mind of everyone um okay entonces lo que decía era que en, en las negociaciones se está hablando mucho de, de, de sobre pérdidas y daños. Y creo que es importante, pero no puedes hablar de esto si estás dividiendo la naturaleza de los seres humanos. Los pueblos indígenas tenemos que estar preocupados de que no tenemos comida porque no tenemos nuestro territorio. No podemos ir a cazar porque no hay nuestra tierra, no podemos ir a pescar porque no tenemos nuestros ríos. Entonces es una suerte de que el gobierno tenga esa voluntad de querer reconocer nuestros derechos cuando debería ser un ejercicio hacerlo. Necesitamos nuestras tierras de vuelta porque sabemos cómo manejarlas, pero eso no se está hablando en estas, en estas negociaciones. Los estados deben reconocer que la justicia climática solo se va a lograr si tenemos justicia racial y justicia social. Cuando no, nuestros derechos no están cubiertos, no vamos a poder luchar por algo más. Y para nosotros, los pueblos indígenas, la relación intrínseca entre naturaleza y, la, y los seres humanos está muy relacionada. Entonces es necesario que en estos espacios se empiece a hablar de ese modo y hablar de políticas públicas internas que cambien esa perspectiva, pero también dentro de nosotros como sociedad entender eso. Muchas veces se habla de la defensa a, a la naturaleza, pero no se habla de pueblos indígenas y eso hay que cambiar. Y sobre todo juventudes indígenas, niñas y mujeres indígenas. Gracias. Gracias, Majo. Creo que tocas una, unos temas súper importantes y, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, estamos con, muy apretados con tiempo, así que voy a pedirles que sean muy cortos y concisos. Eh, pero te quiero hacer una pregunta a ti, porque justamente hablas de que nosotros tenemos que adaptarnos todo el tiempo. She was uh, saying that we need to adapt all the time to the language, to the culture, uh, and, and it's a survival mechanism for us. But how can we Um, facil how can we make it easier for Indigenous people so that we don't have to adapt all the time? And how can we be good allies to Indigenous people? That it's meaningful allyship rather than something that, because allyship can sometimes also be harmful, even though it's uh, with good intentions. Entonces, como podemos ser buenos aliados? Y eso es algo que eh, que se ha hablado mucho eh, en, en, en dentro, de, dentro de nosotros eh, cómo podemos ser un buen aliado porque a veces aunque quieres ayudar se puede hacer mucho daño y, y para los para que no tengamos que adaptarnos todo el tiempo ¿qué, cómo podemos ser buenos aliados con los pueblos indígenas mm. Eso se viene. First of all, the first thing about allyship is that when you are in solidarity with someone, it's a horizontal relationship. There is no allyship when you are building vertical relations, paternalist relations. So it's really important that you do not do intermediation for indigenous peoples. You have to help us to put in the center of the climate conversation the voices and the actions of the indigenous communities, the indigenous women, the indigenous youth. That's a very first important thing. Do not intermediate our spaces. And then, It's really important to talk about the necessity of urgent structural change and cultural change. It's really important, when we talk about the climate crisis, to name the ecocide and the genocide, the past and the present. It's also to name the responsibility in the climate crisis equally to the privileges. We cannot charge the same responsibilities as the big polluters, as communities, as peoples, as indigenous, eh, comunidades organizadas, defendiendo nuestro país y nuestro planeta. Y también es muy really importante ampliar nuestras voces, ampliar las lenguas, narrativas, historias, los procesos de las pueblos indígenas y las lenguas, indígenas. Para construir relaciones de, de, de solidaridad y alianza, se tiene que partir del trato en horizontalidad y no en la verticalidad y la jerarquía los espacios de los pueblos indígenas. Ser un aliado no es ser un intermediario. Ser un aliado es ayudarnos a amplificar las voces, los espacios, los trabajos de las mujeres, los niños, las infancias y las comunidades indígenas. Es importante para hablar de la crisis climática nunca olvidar el genocidio pasado y el genocidio presente que afecta a los pueblos indígenas, el poder nombrar la responsabilidad climática proporcional a los privilegios. No es es justo que a los pueblos indígenas, sobre que ya cargamos la histórica responsabilidad de preservar nuestras vidas en medio de la extinción del genocidio, ahora también nos quieran cargar la responsabilidad de guardar la biodiversidad del planeta. Échenos la mano, necesitamos ayuda. Cuidar los bosques no es una tarea que solo debe de pertenecer a los pueblos indígenas y cuidar el agua tampoco que es otra, otra forma de hacer alianzas y de solidaridad, es tejer redes interseccionales. Y por eso nos pone contentes estar en estos espacios en donde las juventudes que están luchando por justicia climática saben que es urgente y necesario tejer redes de alianza, solidaridad y articulación con los pueblos que defendemos la tierra, el agua, el viento, el fuego y nuestros conocimientos ancestrales. Totalmente. Creo que a veces también significa tomar un paso atrás, muchas veces, para que alguien, otra persona, tome eh, un paso adelante. Sometimes that also means to take a step back and let uh, indigenous people and people of color, black communities, do their thing. Take a step back and just let them um, be. Alexis, quiero continuar contigo. Eh, quizás no muchas personas saben, pero... Incluso um, muchas de sus familias como tú personalmente ha sido amenazado varias veces por la lucha que has llevado. A lot of uh, their families and even themselves, they've been threatened, uh, have, have had their lives threatened because of the fight that they're leading. Um, and so I want, I want to ask Alexis, how can we support what those... When those, uh, things happen. ¿Cómo podemos apoyar cuando eso pasa? ¿Cómo podemos eh, crear una protección alrededor de ustedes? Porque sabemos que es algo muy peligroso que está pasando. Creo que cuando empezamos a escuchar nuestras voces y empezamos a exigir nuestros derechos porque el Estado no hace que nuestros derechos sean eh, velados, no sean respetados empiezan a perseguirnos, empiezan a amenazarnos, empiezan a, a intimidarnos, intentando callar nuestras voces sin embargo, nosotros les decimos que no nos van a callar únicamente matándonos nos van a dejar que nosotros estemos en nuestro espacio pero esto va a permitir que se sientan muchas más voces. Y estoy 100% seguro que si intentan apagar mi voz, 100 voces más van a nacer. Porque no estoy solo. Me estoy junto a cada uno de ustedes y eso va a permitirme alzar mucho más mi amigos. Cuando we started to raise our voices and ask for our human rights to be respected, because a lot of times they're not, the government started to persecute us and that's when we started to receive threats. Pero they're not going to shut us up. I know that if, if, I am, if something happens to me, 100 hundred more people are going to rise up. All of you are here, and so nothing will happen. We'll keep going. Ahora, muchas de las veces estamos solamente eh, viendo temáticas como extractivas y el gobierno empieza a perseguirnos por luchar por cuidar nuestro territorio, por cuidar nuestra casa, sin embargo, también tenemos otro tipo de amenazas. Ahora, la, este sistema que está a nivel mundial mercantilizando nuestra casa y mercantilizando nuestro, nuestra mega biodiversidad también nos persigue, también nos asesinan. Los proyectos que existen en Ecuador, como Red Más Plus, el socio Bosque y otros proyectos que son inconsultos para nuestros territorios, también nos matan. Esos proyectos no están dando una, una solución, están causando muchos más problemas. Los fondos verdes, la COP, todas estas, estas nuevas conversaciones que existen alrededor del mundo no solucionan el cambio climático. It's not just the governments that are persecuting us, it's also the international community in the form of of um, red plus plus in the form of socio bosque these things are um, are introducing harmful ways of of um, uh, harming our environments and our cultures <laughs> que ahora empecemos a replantear y desde estos espacios como COP espacios como los foros que existen a nivel del mundo, empiecen a hablar directamente con los pueblos indígenas, ya no estamos para intermediarios de que simplemente muchas de las veces en estos espacios quienes están representando a pueblos indígenas, no son indígenas y ellos no pueden hablar por nosotros somos nosotros quienes tenemos que hablar porque nosotros estamos viviendo las consecuencias en el territorio, nosotros somos los que no estamos siendo consultados nosotros somos los asesinados, los perseguidos nosotros somos los que estamos cuidando el territorio sin recibir nada a cambio, porque es nuestra casa, mientras los que sí están recibiendo esos dineros están aquí intentando hablar y representarnos a nosotros. That's why it's important for us in these spaces like the COP that we raise our own voice because a lot of the times on these panels the people who are representing our fight are not us but we are the ones who should be speaking because we're the ones that are threatened we're the ones who are persecuted we're the ones who are having our, our houses destroyed so that's why it it's necessary that we are the ones who are telling our story. Finalmente rescato las palabras de Andrea muchas de las personas o de las organizaciones que están aquí presentes y que están en estos espacios tienen que dar un paso atrás para que nosotros, quienes sí estamos haciendo acciones verdaderas en territorio, podamos salir a, a dar nuestras ideas, a plantear, porque muchas de las veces nos critican que los pueblos indígenas solamente criticamos, que solamente estamos en las calles protestando, pero lo hacemos con gusto de razón. Pero ahora les decimos a cada uno de los aquí presentes, a la COP en general, a la presidencia de la COP, a los estados, que los, los pueblos indígenas no solamente protestamos, los pueblos indígenas también proponemos. También sabemos cómo hacer, sabemos cómo cuidar la tierra. Y por eso están en nuestros espacios de vida super conservados y así lo vamos a llevar adelante. So I want to say to everybody here and to the COP in general that please take a step back and let us tell our own stories because we're the ones who are going to bring forward this fight. We're the ones who are going to have, we're not just, pers we're, sometimes they say about indigenous peoples that we're just here to criticize. That's not true, we have solutions as well. We're the, We can can bring our solutions forward if you give us the space to do so. Um, we need to give up the space because we've already trespassed the space. Um, EcoSite is going to give a small message but I invite you all to come there. We're, we're going we're gonna to end with a story from Dudley um in a circle and we're also going to share some medicine. So let's end with ecocide. Thank you all for coming. And please let's go over there for the circle. Estencia de cada uno de ustedes. Yo soy María Hernández, soy parte de la plataforma de Ecocidio, Stop Ecocidio y nosotros estamos convocando a las juventudes latinoamericanas a sumarse a insertar dentro de nuestros códigos penales el delito de ecocidio y también reclamar ante la Corte Penal Internacional la inserción como el crimen internacional, penal internacional. Nuestra herramienta jurídica es esta, el ecocidio debe ser justificado porque también forma parte del reclamo histórico de los pueblos indígenas para reconocer no solo la afectación a nuestras vidas, sino también a nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra. Y todos esos bienes jurídicos que no están siendo protegidos en nuestras actuales leyes ambientales deben estar ahora puestos en nuestras respectivas leyes y a nivel internacional. El siglo pasado el grave problema que teníamos era la crisis humanitaria, las grandes guerras. Y el siglo XXI nos enfrentamos a una guerra climática porque realmente nuestros pueblos y territorios están siendo afectados por estos crímenes climáticos y están quedando impunes. Tenemos que aprovechar estas herramientas legales en nuestras movilizaciones y activismo. Por tanto, los invito a sumarse a esta movilización a favor del delito de ecocidio y muchísimas gracias por estar presentes. Gracias.